de está indios. Muy ah, yo te iba a preguntar si estaba muy lejos en el guión. <ríe> no, no. Para que Hablando de indios de San Francisco, caliente. se puso buena la cosa, ¿eh? se puso buena el asunto en el día de hoy, en esta mañana ya el equipo Uy. anunciaba de manera oficial que hemos adquirido desde los metros de Santiago al jugador estelar Nemías Morillo Trae llegando al equipo de indios de San Francisco a cambio del de pick que conseguimos hace apenas unos días, en el cambio donde involucró a Gerardo Suero y un jugador a ser nombrado más adelante este es un jugador junior muy atlético con una gran capacidad ofensiva para anotar y que viene a ayudar ahí a Juan Miguel Suero que se ha fajado en estos primeros ocho partidos del equipo y sin duda alguna que la presencia de Enemías Morillo será de mucho eh, beneficio para el equipo de Indios de San Francisco <risa> Carlitos Tavera me envía una foto la voy a comentar ahora miren con lo de Enemías, puedo decir eh, Puedo decir que... <ríe> Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por Dios? Mire, Nemías desde hace unos, dos, tres días no ha estado. Dos juegos había, había faltado. No estaba jugando igual la misma cantidad de minutos con Metros. Y yo creo que Metros como una organización... Eh, grande, la más ganadora de la Liga Nacional de Baloncesto eh, tiene un material muy, muy profundo en su banca, en su finca y ha preferido que Nemías siga jugando como lo hizo en el 19 con los soles <coughs> reciba más minutos es un gesto que realmente lo hacen los equipos grandes y por eso en conversaciones que ya hace unos días te, a, sostenía con Fabio Rojas con el director general Jenny, José Marrero eh, tanto Mícalo como César Santilera, al final se da el movimiento que trae a Anemia. debió anunciarse ayer pero hubo una situación en la liga y se tardó un poquito eh, se tardó un poquito para hoy ya el cambio salió la información salió, la teníamos preparada desde ayer de hecho yo tuve que cambiar la nota completa porque la idea era publicarlo ayer y como era publicándolo ayer hablábamos de que debutaría el miércoles y de que iba a practicar mañana que era hoy sin embargo, como se cambió, no se publicó, ya él había practicado hoy, o sea que ya no era mañana, y jugábamos el miércoles, que ya no era miércoles, sino mañana. O sea, cambiaban algunos términos y lo hicimos. Me escriben gente que está preocupada con toda la razón del mundo, porque hay una versión, y que parece, parece, pues no lo he conversado yo con Santiles, de que el propio César, como gerente del equipo de metros, ha dicho que es vía préstamo, no, no un cambio. Y entonces la, la nota, ¿no? la carta, la aprobación de la liga, que yo la tengo. Tengo la, la carta enviada por el ingeniero Fabio Rojas, muy formal la carta, eh, hablando de un cambio. Tengo la carta de metros, hablando de un cambio. ¿Por quién? Por el pic número uno. Por el pic que conseguimos de soles, que todavía no se define cuál será. ¿Por qué? Hay que sí. esperar que termine el asunto. Y a cambio de Gerardo. Ese cambio, con Gerardo nos trae dos jugadores y ese pick. Entonces, ese pick nosotros lo transferimos a metros y un jugador a ser nombrado más tarde. Eso también se utiliza bastante. Eh, creo que en la vega se, se dio a conocer a sí mismo cuando se cambió a Justin Sacher. No sé cuál fue el jugador al final que nombraron, pero yo te puedo decir cuál será el de los indios, porque ya el ingeniero me lo comentó. O sea, que será cierto. Hay veces que tú dices así no cambia no, nada, bueno. pero pero en el caso de indios sí tiene la intención de cambiarlo lo que pasa es que hay varios con el mismo nivel y tú le preguntas al gerente y hey, él escoge pero sabemos más o menos por dónde van las cosas escuché de camino a San, a, al programa eh, a mi amigo Jorge Mota que es el, el relacionista público de la liga es la voz de la liga el tipo que habla y habló la liga decir que la liga había dicho que el cambio como que estaba eh, algo malo, porque la, no, la, una de las dos partes está y como que la cosa es que hacerla, yo no, yo no creo eso. Yo no, con el permiso de mi amigo Jorge, yo no creo eso. Yo nunca he visto un cambio que se eche para atrás. Nunca. Y en un cambio donde la liga se tardó más tiempo de lo normal para aprobarlo. ¿Pero dónde estaría el fallo? En de... que los metros con César quiere que sea un préstamo, pero el el hijo presidente de, del equipo. presidente, que es eh, Marcelo, firmó que era un cambio. Entonces César como gerente quiere un préstamo. Esa es, la, esa es la única cosa. Que en la nota, en la carta, como que hay un error de, de redacción, de préstamo a cambio ni, no se parece ninguna letra. Son totalmente diferentes. La palabra es completamente diferente. Pero bueno, yo no quiero creer que este será el primero que se va a devolver. Yo no, lo puedo, yo no podría creer eso, porque ya de ahí en adelante el precedente sería que cualquier cosa que al otro día la gente se, se, se eche para atrás, equivoque, ya hay que darle para atrás la vaina. Yo no lo creo, yo no lo creo, porque esta es la liga que rompe. Esta no puede ser, la liga que rompe no va a debe el cambio. Eso soy yo diciendo, yo, no es que me van a creer a mí, porque yo no soy el presidente de la liga. El presidente de la liga, que es mi amigo Antonio Miren envió una nota una comunicación que ya la tengo yo diciendo que está aprobado. ¿Tú la quieres leer? Yo la tengo aquí. Entonces hubo un error de redacción, es lo que afirma. Bueno, eso fue lo que dijo Jorge Mota, no Antonio Mir. Pero como Jorge Mota es la voz de la, de la liga, yo tengo obligatoriamente que disponerme chivo. No, la carta la tengo yo aquí. No, la tengo aquí, no, tranquilo. Está aquí. Tenemos la prueba de que fue aprobado el préstamo. Y si no hay necesidad de mostrar nada, no mostramos nada. Porque al la intención día, día mía no es venir aquí a enseñar Yo tengo que esperar a ver. Porque es que hay un fallo. ¿Dónde está el fallo? En que la, el presidente de la Liga ya confirmó el cambio. Con un hombre serio, Antonio, un hombre serio. Desde un cambio que él y yo hicimos en el 2013, Juan Araujo por Alberto Osuna, lo hicimos un sábado donde la Liga no estaba trabajando, pero la palabra de ese caballero y la mía... Bastó lo suficiente para aguantarnos el lunes. Ahí nos echó para atrás. Nada. Pues yo no creo que Antonio Mir va a man... No. Hubo un error. Jorge se equivocó. Jorge estaba en el programa, lo sorprendieron. Eso fue para mí lo que pasó. Jorge también es un muchacho serio. Pero aparentemente se, se confundió con algo. Yo puedo pensar eso. Entonces quien está alegando el error fue César. César Santillero. Pero ¿y qué dice Mícalo? No sé, yo creo no que conmigo. tiene que hablar también, ¿verdad? No, pero ya si su hijo firma una carta, lo mismo. Claro, tiene porque que haber Marcelo una. El caso de Bermúdez está al frente de la. Pero yo no creo que tengamos un problema con eso. Yo te bueno. estoy mencionando para que la gente esté tranquila y sepa por dónde anda la cosa. Porque es cierto que Jorge lo dijo en el programa Z Deportes. Lo dijo y, y yo, no, no, yo no puedo pensar que ese cambio va para atrás. De todos modos, ya llegó aquí. Nehemiah, no, ya llegó, no. Ya aquí, Nehemiah y, y, practicó. ya y en dado Nehemiah caso. Tiene la dieta en los bolsillos. Tiene, está, ahora Demía está acostado en una habitación de casi en, 70 metros. Y en dado caso, señor Matrillo, en dado caso de que se eche para atrás. No, no, no. Que no, me, no, que no, me diga, no No me diga. No, pero en dado Háganme caso, verdad, favor, Llegaría compranme. como vía préstamo entonces. Pero, pero, no. Porque espérate, préstamo. espérate. En, la misma, en el mismo comentario de mi amigo Jorge Mota, decía Jorge que Nehemías todavía entonces pertenecía a metros y que podría ser enviado a otra organización, o sea que eso son otra vaina que todavía yo no me la puedo ni explicar, tú me estás entendiendo es que yo no puedo creer eso, porque esta es la lía que rompe, no podemos rompernos nosotros mismos no, no, no, mira, no. tú tuviste la oportunidad esta mañana de conversar con el propio jugador, con Nehemías Morillo donde nos da unas declaraciones sobre su impresión, llega a San Francisco ya tú mencionabas que no se sentía cómodo con el equipo de Metro. Y Adris me había dicho algo parecido en el último partido. ¿Le dijo aquí. Adris eso? Te sabe, te sabe. Él me lo dijo sin darse cuenta.